Patricia Navarro, Patri es, es única, ya la veis, eh, Patri es eh, sobre todo autónoma, independiente, sabe buscarse la vida y hoy nos trae todos sus trucos, todo lo que ha aprendido a lo largo de algunos años de, de Autónoma Suicida, que es un evento que organiza ella en Valencia que tiene muchísimo éxito, ha hecho toda una investigación, todo un estudio sobre todas las cosas que necesitamos para montar una web y además con precios ¿Recomendaciones? ¿Consejos? No tiene desperdicio. Disfrutad de Patricia Navarro. Hola. Bueno. Nada, pues muchas gracias. Eh, bueno, buenas tardes. Eh, hoy estamos aquí para ver si somos capaces de hacer una, una web para un proyecto, eh, para un negocio local o para un emprendedor con Wordpress, un proyecto web y que nos haga completamente gratis o preferiríamos a lo mejor invertir un poquito y que nos luzca más. entonces Este va a ser el objetivo, ¿vale? Que no nos arruinemos. Que empecemos desde pequeñito y que vayamos creciendo con el negocio. Entonces, eh, como os he dicho, vamos a fijar, esta, esta charla la vamos a dirigir a, a pequeños emprendedores, a negocios, a negocios locales, a autónomos, y vamos a dar por hecho que, que ya contamos con un manual de identidad corporativa con fotos, con textos para, para, la, para la web. Así no perdemos el tiempo en eso y vamos un poco más al grano. Vale, tenemos dos opciones. Una, contratar a un profesional y que se encargue él, con lo cual todo esto no nos hace falta, ya podríais iros ya. O bien, elige tu propia aventura, que es lo que vamos a hacer hoy, y la hace, pues eso, un amigo, mi prima, mi hermano, mi madre o yo mismo. Y entonces todo lo que vamos a hablar ahora, pues seguramente os pueda servir. Vale, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues antes que nada, eh, os voy a poner todo el rato precios. Son precios orientativos, más o menos, pueden variar. Y estos precios, eh, lo mejor es que los consultéis con los patrocinadores que tenemos fuera, porque son expertos en esto y os van a ayudar, os van a dar consejos y os pueden orientar si no tenéis ni idea. Eh, son dos cosas que yo, si estáis empezando, si vais a hacer vosotros vuestra propia web, os recomiendo que las compréis juntas a la misma empresa, porque así todos los años lo pagaréis. Porque hay gente que no lo paga. Y si no lo pagas, pues pierdes toda tu web y muchas más cosas. Entonces, bueno, eso es un consejo. y Luego lo habláis con ellos fuera, a ver qué os dicen. Entonces, una vez pagado esto, empezamos llamándonos a la obra, Nos ponemos la armadura, cogemos el caballo, ¿no? Y empieza la fiesta, ¿vale? La fiesta WordPress. WordPress es gratis. Es gratis si no entras en wordpress.com. Si entras en wordpress.org es gratis. Entonces, contando con que WordPress va a ser gratis lo que va a decidir un poco cuánto dinero nos vamos a gastar va a ser el tipo de proyecto que vamos a hacer y sobre todo las cosas que le vamos a poner después, los maquetadores, los plugins, todo lo que vayamos a elegir para hacer nuestro, nuestro proyecto, bueno es un poco lo que va a marcar. Entonces, tipos de proyecto. Yo lo, lo he organizado con tamaños de castillo, vamos a hacer un castillo, cada uno que coja el que quiera. Eh, y empezamos con más chiquitín, que es un micrositio. El micrositio va a ser una web muy pequeñita, de una, de una sola página en la que vamos a hacer scroll y ahí va a estar toda, toda la información que, que tenemos. No va a haber más páginas, con lo cual es el, el más facilito ¿no? de hacer. Después el castillo crece un poco. Aquí vamos a hacer webs de, para empresas... Webs corporativas, eh, portfolios pues de, de emprendedores o de normalmente suelen ser pues de artistas, cosas así, y blogs. Estas páginas os las he puesto juntas, este tipo de webs, porque normalmente suelen tener cuatro o cinco páginas, el, el quiénes somos, el contacto, cosas así. Y suelen tener un tamaño similar. Luego pasamos a un castillo un pelín más grande tienda online de productos digitales y membresías. Es verdad que esto tampoco tiene por qué ser así, ¿vale? Pero para, para que un poco estructuréis en vuestra mente para dónde tirar. Solo únicamente productos digitales, luego, luego os digo por qué. Y la membresía, que es un pago recurrente con el que vamos a conseguir pues, acceder a un servicio que, que solo vamos a poder obtener si, si hacemos ese pago. Entonces, siguiente castillo. Página, tienda online de productos físicos. He hecho el castillo un poco más grande porque empieza la cosa como a complicarse. Aquí ya vamos a tener envíos, vamos a tener diferentes impuestos, ya la cosa empieza a crecer. Y os he puesto el último castillo más grande, que tampoco tiene por qué serlo, ¿vale? pero Porque se puede complicar todo en todas partes, pero bueno, por, por organizarnos un poquito, eh, escuelas y academias online. ¿Por qué? Porque dentro... Suelen tener alumnos, suelen tener profesores, muchas veces hay mensajería interna, hay notas, hay el progreso del curso, cómo lo llevan todos los contenidos. Bueno, y eso empieza a, a hacerse grande y, y puede, podemos acabar construyendo algo muy, muy grande. Con lo cual, una vez decidido qué tipo de proyecto vamos a hacer, pasaríamos como a elegir eh, la estética, ¿no? La estética muchas veces la elegimos dependiendo de la plantilla. Bueno, con otras cosas, pero la plantilla va a marcar un poquito la línea. Entonces, plantillas completamente gratuitas, dentro de WordPress en el repositorio tenéis miles, muchas, y ahí podéis elegir. Después vamos a hablar de unas cuantas que, que tienen la versión gratis, bueno, esta os la enseño ya. Hello Elementor es completamente gratuita, con lo cual, bueno, esta, pues como si fuera de WordPress, ¿vale? La podemos usar completamente gratis. Y después tenemos estas, que no las voy a nombrar, porque si no nos liamos, eh, que tienen, todas tienen versión gratis, y si necesitáis más funcionalidades, bueno, pues podemos pagar la versión pro y, y, y que nos luzca más todo lo que vamos a hacer. Y luego también nombraros Divi, que Divi es únicamente de pago. Perdón, cae, es únicamente de pago, pero bueno, eh, es un poco especial, ahora sí eso lo comentamos. Vale, entonces después de elegir la plantilla o también lo podemos hacer al revés, pero bueno, lo he ordenado así porque igual os, os, os va mejor. Iríamos a los maquetadores para mejorar esas plantillas, para, para estructurar mejor los bloques y la información que vamos a mostrar. Eh, el, el constructor nativo de WordPress es Gutenberg, completamente gratis. Pero luego tenemos un montón que son muy chulos, que funcionan muy bien. elementos lo conocéis casi todos, yo creo. Los demás es posible que también. Que todos tienen la versión gratis y también podemos pagar la versión Pro y, y, bueno, y tener acceso a muchas más cosas. Y luego quería comentaros estos dos que son únicamente de pago. Divi, por ejemplo, lo que pasa es que además de constructor y tener un montón de plantillas dentro que podéis escoger, incluso personalizar a vuestra manera, también tiene una serie de plugins que dependiendo del tipo de negocio que tengáis pueden ser útiles y, y bueno, podría ser una opción que, que deberíais valorar también, echarle un ojo. Y Bricks lo he puesto porque es muy interesante porque es uno de los pocos, que, por no decir el único, creo, que, que cuando construyes una página entera con Bricks podrías volcarla y convertirla en, en bloques de, de Gutenberg. Entonces, a partir de ahora voy a, ir, voy a intentar ir muy rápido, porque os quiero enseñar muchas cosas. Entonces, eh, ahora vamos a ir a extensiones, plugins, que utilizamos todos los que nos dedicamos a esto, que nos ayuden a, a, a que nuestras webs funcionen mejor, que, que lleguen antes al público. Bueno, ahora veréis, ahora veréis un poco las funcionalidades. Primero que nada, SEO, plugins de SEO que podéis utilizar, que yo conozco, que usamos, que funcionan bien. Y quiero hacer mención especial a Yoast, porque Yoast tiene un, un programa, que es el Yoast Diversity Foundation, que es para ayudar a algunos emprendedores a que podamos estar en eventos tecnológicos como el de hoy. Y yo estoy aquí gracias a Yoast, o sea que lo tenía que decir. Muchas gracias. Bueno, pero todos son guays, eh. Math también mola mucho. O sea que... Eh, bueno, los de caché, los de caché sabéis que son para, para que nuestras webs carguen mucho más rápido. Entonces, todos los que pone caché, normalmente, bueno, hay alguno un poquito antiguo, ¿vale? Pero, pero los podemos combinar con auto para que hagan una especie de tandem y, y, que, y que vaya todo mucho mejor. Bueno, yo os dejo ahí para que podáis hacer captura también si lo necesitáis. Os he puesto estos como plugins para optimizar imágenes. Yo, si podéis evitarlo, no lo haría. Eh, hay una página, bueno, hay muchas, pero por ejemplo la de TinyPNG, ahí podéis subir todas las imágenes al tamaño correcto, las optimizáis y las descargáis después. Y ya las subimos a WordPress completamente optimizadas y con el tamaño que tienen que tener y así todo va mucho mejor. Y así nos ahorramos unos cuantos plugins. Bueno, de todas maneras, estos funcionan muy bien, los podéis utilizar y mención especial también a Imagify porque tiene la opción de convertirlas a WebP y mola mucho. Y está bien que lo sepáis también. Cookies. Todos tenemos que cumplir con la legalidad, todos, tengamos tienda o una página web que sea un portfolio, y bueno, estos, estos, estos plugins os pueden ayudar. Cookiebot eh, lo podéis utilizar en, en webs muy pequeñitas que tengan pocas páginas, eh, gratis. Es verdad que una vez pasa de no sé qué número de página exactamente es, ya empezaríais a pagar. Pero bueno, siguiente podría ser Compliance, que yo lo estoy usando por ejemplo ahora mucho y funciona fenomenal y creo que estos cumplen la legalidad, por lo menos hasta ayer. No sé pues cómo va cambiando tanto a saber, pero bueno. Y he querido poneros estos de email marketing porque si tenéis un negocio y vas a dar el salto a la digitalización, lo primero que os van a decir todos los de marketing y tienen razón es que tengáis una newsletter y que, y que les enviéis correos a los posibles clientes. Entonces, dependiendo de la plataforma que escojáis, los plugins para, con, para conectarlo con WordPress eh, son gratuitos y los tenéis. Si todavía no tenéis email marketing, si no estáis haciendo nada de esto... Yo os recomiendo que utilicéis, que empecéis por MailPoet, porque se integra súper bien dentro de WordPress, está dentro, diseñáis desde dentro, es muy facilito, aunque si crecéis, igual no es buena idea estar ahí dentro y habría que sacarlo, ¿vale? Pero para empezar, y que os atreváis, eh, es buena idea. Calendario de eventos, bueno, esto me lo salto, simplemente es para anunciar días como el Black Mirror, Black Friday, Black, lo que sea, el día de la mujer, cosas así que queramos hacer lanzamientos o alguna fiesta especial en la tienda o algo así, pues bueno, lo podemos, lo podemos usar y estos son, son bastante guays. vale Ahora eh, quería recomendaros un par de extensiones de pago, una de ellas es VP que yo aquí sí que invertiría, sí que pondría pasta, si podéis, y entra en el presupuesto, es una vez al año, ya estáis viendo que los precios suelen ser una vez al año, y VP Rocket la verdad es que merece la pena, es para caché y lo que habíamos dicho antes, para, carga, para que vaya todo más rápido y merece bastante la pena. Y luego los de multi si queremos tener la, la web en varios idiomas, pues hay uno que es gratuito, que es Polylang, que no lo he puesto porque es que a mí no, bueno yo no lo uso, <ríe> me sabe mal, pero es que yo, yo prefiero que paguéis esto. Os he puesto que Wiglo tiene una parte gratis. Porque creo que es hasta 2.000 palabras, ahí fuera tenéis a Ivonne y os lo, puede, os lo puede explicar todo fenomenal, que es experto en esto. Y bueno, hasta 2.000 palabras, pero es que 2.000 palabras se, se pasan súper rápido, entonces seguramente vais a tener que pagar. Y bueno, estas son las dos mejores opciones, por lo menos las que yo más uso y más conozco. Bueno, imaginaros que ya hemos hecho todo esto y, y, nada, y decidimos que ya tenemos la web todo en marcha y ahora decidimos vender. Vale, pues, mi consejo. Antes de vender, por favor, probad. Hay trucos. Se puede montar una tienda online sin pasarelas de pago, sin pagar y sin nada, de, de tienda fake, a tope, o un catálogo, que simplemente es montar un WooCommerce, ponéis los productos y, y que la gente lo vea. Y si lo quiere, pues que os pregunten y que os describan. Incluso hacer una tienda falsa, como os decía, con un botón de comprar, pero que no puedan comprar, que cuando le den al botón, os suena el móvil, que es fantástico, y ahí le vendéis lo que queráis. ¿Vale? que nos llaman mogollón y vamos a tope de pues entonces ya automatizamos vale pasamos a hacemos una tienda online ¿eh? entonces si solo tenemos un producto nos ríais qué si solo tenéis un, un producto un único producto por ejemplo un libro pues a lo mejor no hace falta montar todo to el castillo vale y podemos poner una página únicamente con ese libro súper bien explicado y le metemos un botón con aquel plugin y se vende directamente desde Stripe y no tenemos que complicarnos más. Pero si queremos vender muchas más cosas o tenemos grandes ideas, vamos a WooCommerce, que es gratis. Vale, entonces, no sé si habéis visto Juego de Tronos, pero este es el perro, el hermano del perro, que era peor. Vale, pues esto es un TPV, el banco. Entonces, cada uno tenéis una relación con vuestro banco. Cada negocio tiene su historia personal con su banco y cada banco es un mundo. Entonces, yo os he puesto ahí simplemente unos precios orientativos, no sé si os servirán o no, pero para que tengáis una ligera idea. Porque tenéis que negociarlo con ellos. O sea, cada, cada uno os va a pedir una cosa y os van a unas condiciones. Entonces, bueno, si necesitamos una, un TPV, pues, pues vais a tener que preguntarles. Entonces, ahora hay... perdón. Entonces, ahora si, si vamos a los plugins de pasarelas, tenemos estos tres que son gratuitos. Los plugins son gratuitos pero todos nos van a cobrar comisión o, o una tarifa plana, como me soplaba antes un amigo, que se lo agradezco un montón, y, y bueno, que sepáis que ese gasto va a estar ahí y pongamos una cosa u otra, la, lo vamos a tener que pagar de alguna forma. Y luego también tenemos, os van a ofrecer muchas veces un plugin del banco. Entonces, el plugin del banco lo que pasa es que cada banco tiene el suyo y muchas veces no los conocemos bien o no los tenemos, es, es un poco complicado de configurar o... Y sobre todo que cuando hay problemas, los del banco no tienen ni idea y nos mandan a otro sitio. Y entonces al final se lía todo. Y los que trabajamos en esto normalmente nos vamos a RedSys, que es de nuestro amigo Conti, que si nos liamos con algo le podemos escribir y nos contesta directamente y todo es más fácil. Pero bueno, mirad, a ver, a investigad y, y bueno, lo que más os convenga. vale Ahora, como ya tenemos la tienda y hemos, pagado, hemos decidido pagar unas cosas u otras, ahora lo que vamos a hacer es la tienda más chula. Vamos a personalizarla. Hay plugins de GIF, de verdad que no trabajo para GIF, pero lo va a aparecer durante un minuto, eh, que son completamente gratuitos. Este, por ejemplo, el de Wishlist, es el típico corazón que podemos eh, apretar y, y ya se nos van guardando los productos por si nos gustan para próximas ventas. O el de tarjetas de regalo, que creo que ese también es gratuito, estoy casi segura. Pero luego hay una serie de, de plugins súper interesantes, hay muchísimos, podéis, podéis mirarlo también, que dependiendo de lo que vais a vender pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, estos que tenéis ahí, eh, si vais a vender camisetas o libretas que cambian de color o de tamaño, de talla, pues bueno, los de variaciones os van a, los vais a necesitar. O por ejemplo, para hacer un pack de productos, ¿no? que, que vendéis tres productos juntos y que salga más barato. Pues bueno, todas esas cosas se hacen con esto y hay un montón. Echarle un ojo porque merecen la pena y funcionan súper bien. Vale, y ahora la tienda más funcional. Esto es para ahorraros trabajo. Este ponedlo ya, mañana. Porque es que lo vais a necesitar. El de facturas siempre acabamos poniéndolo y no sé por qué siempre nos espera, por lo menos yo siempre me espero al final y luego lo tengo que poner. Entonces, pues lo ponéis ya y muy bien y ya está. Y el de stock. El de stock está muy bien no solo por el stock, sino porque además, cuando tengáis que cambiar el precio, por ejemplo, a un montón de productos a la vez, pues bueno, desde ahí se puede hacer y la verdad es que agiliza un montón el, el trabajo. Entonces, yo lo aconsejo, que lo pongáis también. Y los filtros. Los, los filtros me refiero a, a filtrar cuando, por ejemplo, queremos que un cliente entre en nuestra, en nuestra página. Imaginaos que vendemos bisutería y que quiera entrar a la parte de collares y escoger, yo qué sé, de piedras y, y verde. Y solo le aparecen esos. Pues este tipo de plugins hacen esas funciones y estos están muy guay. Y ahora ya iríamos a otro tipo de, de tienda. Esto simplemente os lo he puesto aquí porque en este caso me refiero únicamente a la tienda de productos digitales. Únicamente, únicamente digitales. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenéis muy poquitos y nunca vais a vender nada físico. Entonces, con esto, apañado. Os va a ir fenomenal y además es, es, bueno, todos lo conocemos y funciona muy bien. Para el tema de membresías, tenemos Paid Membership Pro. Bueno, no lo voy a pronunciar. N Néstor, sube tu y dilo. Eh, me soplaban que tiene versión, versión Pro, Ana, me, creo que me lo he dicho, pero creo que era este no el que me dijiste. Tiene versión Pro también, me parece, pero es muy posible que no la necesitéis, porque simplemente con la versión gratuita, la verdad es que es una maravilla está guay. Eh, este también es muy conocido por todos los que nos dedicamos a esto, para restringir contenido, para que paguen por cierto contenido que queremos que solo se muestre si, si pagan para tener acceso. Y, y luego está esto, que es cuando ya no sabemos qué hacer con el dinero que vendemos tanto, pues dices, venga, pues voy a darle dinero a WooCommerce. Y todo va fenomenal, <risa> porque es verdad, claro. <risa> y nada, ahora pasamos a las academias online, ¿vale? a las escuelas, lo que os decía antes, el castillo tocho. Bueno, tenemos LearnPress que es gratuito y va súper bien, por lo menos para empezar a probar y a conocer las cosas. Yo creo que es muy, muy recomendable, incluso podéis aguantar bastante tiempo. Luego, eh, no sé si ha sido Gonzalo de la Campo, creo que sí, o otro compañero antes en una charla ha, ha estado hablando, sí, creo que era Gonzalo, de Sensei, Sensei es fantástico, es muy guay para hacer academias y escuelas online. Y bueno, tenéis las dos versiones, se puede empezar siempre gratis, ya lo sabéis, y conforme lo vayamos necesitando, pues ya decidimos pagar. Y luego, leer Dash, que es posible que haya gente aquí que no esté de acuerdo conmigo, pero yo me lo guardo como para cuando ya la cosa es como más profesional y tiene más cosas, pues, yo, pues entonces ya, yo es que como... No sé, pero bueno, los dos los dos, están, los dos están muy bien y os van a ir muy bien si, si ese es el proyecto. Y ya por fin, acabamos ya, eh, los textos legales. Esto lo vais a tener que pagar sí o sí. Entonces, dependiendo de la, de la web que tengáis, os pedirán una cosa u otra. Las tiendas online normalmente es mucho más dinero. Pero, pero bueno, tengamos o no tienda online, aunque sea una web sencilla, vamos a tener que poner textos legales. Los precios suelen ir por ahí, de ahí para arriba... A lo mejor conseguís a alguien que os haga algo un poco más barato, pero es verdad que si, crece, si el negocio crece y las, y las funciones de la web van creciendo, vais a tener que revisarlos y vais a tener que ir añadiendo, revisarlo por lo menos una vez anualmente, anualmente seguro. ¿Vale? Entonces, una vez pagado todo esto o no pagado y descargado gratis y puesto nuestro WordPress, ya podemos anunciar que tenemos web. ¿vale? Si después de ver todo este rollo... Eh, os habéis agobiado, pues nada, pues un dracaris, todo tomar por saco, y te vas a ir al campo, plantas lechugas, crías haracoles, lo que quieras, pero si te va muy bien, vas a tener que venir a esta presentación otra vez y mirártela, porque vas a tener que vender online. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, me podéis encontrar aquí si necesitáis algo. Y nada más. Eh, quiero recordar que la charla está grabada y también todas las presentaciones se adjuntan a la grabación en WordPress TV, o sea que tranquilidad, que lo vais a poder eh, repasar. En... Sí, así, la idea era un poco eso, que luego pudieran, si necesitaban ver el caminito ¿no? que coge cada uno, lo que decíamos de elige tu propia aventura. ¿Tenéis alguna pregunta? Hola, gracias. Hola. ¿Qué tal? Hola. No... A ver, eh, en la parte en la que haces una web para un particular, que no sí. es un WooCommerce ni nada de esto, ¿no? Entonces, has hablado de, de plugins, de SEO eh, y algún otro que es de pago, ¿vale? Sí. Pero tú imagínate que tú le dices al cliente, oye, mira, te voy a meter esto, que es muy, está muy bien, y cuesta esto. Y el cliente, por un motivo que sea, en, el, en, el, en mi caso me veo, o sea, es que me voy a encontrar en este caso, y es una persona bastante joven y tal, y me va a decir, yo no te pago eso por un plugin. ¿Qué le dices? O sea, ¿cómo le convences? O, o, ¿O qué alternativa gratis le puedes dar? A ver, había una serie de plugins que eran gratis. O sea, esos no, no, no os van a costar dinero. Lo que va a costar dinero es que tú se lo configures. Eso cobráselo, por Dios. Sí, sí, sí, sí. Es que llevan un rato. Sí, un claro. claro. Vale, entonces... Otra cosa, es, yo también tengo una forma un poco especial de trabajar que muchos de mis compañeros pues, seguramente les parecerá un horror, pero yo te la cuento. Yo suelo comprar todas las cosas a nombre del cliente. Yo les explico por qué y les digo dónde, les paso el enlace y ellos lo compran y si yo me muero mañana, la web, tienen todo, pueden contratar a un compañero y seguir trabajando tan normal. O sea que... Yo intento explicarles los motivos y las ventajas. Y si ellos deciden pagarlo, pues les paso el enlace y, y, y lo compran y ya está. No, intento no tener nada de nadie a mi nombre. Buenas. Hola. Eh, yo quería preguntar eh, a nivel de si, por ejemplo, tu empresa o tu web y tal, no quieres pagar por WP Rocket y uh -huh. quieres gestionar todo el tema de... de la min, mis, minificación de CSS, javascript y todo esto. Eh, ¿Habría alguna opción gratuita para hacer eso y conseguir el 100 de 100 en PageSpeed Insight? Sí, mira, auto en realidad se, se Optimize. es para eso. Por eso os lo he puesto, lo que pasa es que no le he cambiado el color y igual me ha quedado claro. Pero ese lo, lo podéis utilizar para eso y, y eso, eso me lo he saltado y os lo quería decir. Los de caché sí que intentad, si lo vais a configurar vosotros y no contratáis a nadie, que sea un poco más experto y que, que sea más técnico, buscad tutoriales. O sea, hay, hay unos tutoriales de Álvaro, de Álvaro, de Álvaro, nuestro Álvaro, es que no sé, que, que, que, que luego, luego te lo digo. Fontela. Fontela, gracias. Que son fantásticos y te explica paso a paso cómo configurarlos técnicamente, porque, porque si están mal configurados te puede afectar, para mal. Entonces, ahí puedes buscar información. Luego si quieres te digo el blog o loco, no sé, para qué tengo miedo? ¿No has visto pregunta? cambio? ¿Alguna pregunta más? Pues es raro, porque normalmente se nota mucho. No sé qué decirte. Es mirarlo, sería mirarlo. ¿Nada más? Bueno, lo que ha dicho Néstor. Luego nos vemos fuera y si necesitáis cualquier cosa. Muchas gracias. Patricia Navarro. Hola a vosotros. Gracias.